despegando. Buenas noches con todos y con todas. Estamos muy felices de estar nuevamente conectados en un nuevo encuentro de Legal Hackers. Eh, quería empezar contándoles que ayer tuve la suerte de estar en una charla para un grupo de developers, eh, desarrolladoras y UX designers sobre Legal Tech como una oportunidad para el, la inclusión laboral de estas personas, de profesionales ajenos al derecho, ¿no? Y esta mañana, estoy seguro, varios de ustedes deben haber escuchado a Mark Cohen y Richard Saskin en la versión online de Legal Geek, hablando sobre cómo... ...venimos apoyando iniciativas por traer la interdisciplinaridad al mundo legal, la innovación, los procesos, porque creemos y en realidad estamos convencidos de que cuestiones tan importantes como la justicia y la transparencia son, aunque valga la redundancia, demasiado importantes como para dejarlas únicamente en manos de abogados. ¿no? Y es cierto que la profesión o sea, es cada vez más interdisciplinaria, ¿no? pero ¿qué hay de la educación legal? ¿no? Hoy esa es la pregunta que queremos responder. Este es el cuarto encuentro virtual que arrancamos en esta cuarentena prácticamente uno por cada prórroga del estado de emergencia. Y eh, desde Legal Hackers, al final, somos una comunidad en esa intersección entre la tecnología y el derecho, porque estamos convencidos de que en esa intersección podemos solucionar problemas relevantes para la sociedad, ¿no? Y antes de empezar con el excelente panel que tenemos hoy día y que, y que conducirá Abel, eh, quería recordar solamente dos cosas, ¿no? La primera, y seguro Miki nos ayuda poniendo el link, es que tenemos, no se olviden que podemos, eh, todos pueden proponer temas eh, que quisieran que abordemos en siguientes encuentros, eh, o incluso si es que alguien tiene la idea de presentarse como panelista para hablar y hacer una exposición, también hay un formulario que seguro Miguel lo está poniendo en este momento, ¿no? en el chat. Y lo segundo ¿no? es que eh, en el marco de la comunidad de Legal Hackers, que como muchos de ustedes saben es una comunidad global que está en más de 130 ciudades en, en el mundo, hay un proyecto que está muy vinculado al, al, al evento que tenemos hoy día y que tiene que ver con eh, las comunidades de estudiantes, ¿no? eh, que son grupos de estudiantes que se organizan en universidades ¿no? para tener una especie de capítulo propio con, con, como una organización que finalmente puede eh, hacer sinergias con, con la comunidad de Legal Hackers en cada una de estos, en estas ciudades, ¿no? Entonces, si por ahí en la audiencia hay estudiantes, de hecho debe haber personas de distintas universidades, eh, anímense también a, a preguntarnos a cualquiera de los organizadores. Pueden ver en nuestra web www.legalhackers.p eh, eh, quiénes somos. Eh, anímense a formar un grupo de estos, ¿no? porque hoy en día los problemas de la, de la sociedad nos necesitan también. ¿no? Así que dejo a, a Abel para que presente el, el panel que nos acompaña hoy día, que es justamente sobre cómo innovar en la educación legal. Listo, gracias Pipe. Eh, buenas noches a todos. Este, soy Abel revoredo miembro del equipo organizador de, de, de Legal Hackers. Y esta noche vamos a compartir eh, con ustedes y con nuestros invitados el tema de la transformación de la enseñanza del derecho, la transformación digital de la enseñanza del derecho. Y lo hacemos este, tomando como, eh, tomando, este, como pretexto eh, este tema de, la, de que hemos sufrido, la digitalización forzosa que hemos sufrido este, en nuestras actividades eh, del día a día y que también se ha sentido en, en el mundo académico, en el mundo universitario. En esta noche nos están acompañando Angélica Coronel, que es abogada, magíster en, en Derecho Empresarial. Ha estudiado gestión pública y design thinking. Ella eh, ha sido asesora del despacho Ministerial del Ministerio de Educación, ha sido también directora legal corporativa y secretaria general de UTEC y TECSUB, y actualmente lidera un equipo este, de profesionales multidisciplinarios que eh, se eh, dedican a dar consultoría especializada en derecho y gestión educativa. También contamos con Cecilia O'Neill, que es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho por la Universidad de, Pensilbe de Pensilvania, candidata a doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es actualmente decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Eh, también se desempeña como árbitro y miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de AMCHAM. Eh, contamos también con la presencia de eh, Paulo Comitre, que es MBA y mención en Finanzas de san Él es abogado de la Universidad de Lima y actualmente se desempeña como gerente general de la fiduciaria que eh, es una empresa especializada en servicios fiduciarios y es director de la maestría de Finanzas y Derecho Corporativo de San. Y finalmente, también contamos con la presencia de un gran amigo, José Delmar, eh, cofundador de Legal Corp, que es la primera plataforma de educación jurídica online que tenemos en el Perú. José también es fundador de eh, Legal Corp, y de Anda, que es una Anda Technologies, que es una empresa de tecnología eh, y ha sido socio de PPU, de Filippi y Petro Carrizosa. Es profesor de Derecho en la Universidad Católica y en la UPC. Él es egresado, abogado, eh, graduado en la Universidad Católica y e hizo una maestría en Derecho en Columbia University. Eh, para empezar, quería yo soltar una, una pregunta, digamos, a todos los miembros del panel para para ver eh, qué nos pueden decir sobre, eh, el, el primero, cómo ha impactado el, el coronavirus en el, en, el, en el tema educativo o cómo sienten ustedes que ha impactado esta cuarentena y esta digitalización forzada en la forma en que, en que se están dictando las clases o en la forma en que, en que el derecho se está enseñando en estos momentos. Les dejo la palabra que, a, a los que quieran intervenir. A ver, bueno, gracias, Abel. Yo empiezo. Este, gracias, bueno, a todos por haberme invitado a, a esta reunión. Este, el tema me interesa un montón y algunos de ustedes lo saben porque estamos hablando bastante de estas cosas este, por otros canales. Entonces, yo, yo feliz de verdad de compartir con ustedes, pero sobre todo de aprender. Yo, para mí esta, esta noche va a ser una noche de bastante aprendizaje de cara a los proyectos que tenemos y de encontrar ideas inspiradoras y, bueno, aprender de eso, ¿no? Que estamos todos en el camino. Yo estaba pensando el otro día, el otro día tuvimos una reunión así por Zoom eh, y empezamos a hablar de todos los retos del COVID y, y esto, ¿no? Y en ese momento, eh, bueno, creo que todos lo intuimos y lo sabemos, pero, pero salió en la conversación que con esa pandemia de, de ciencia ficción que estamos viviendo todos, se suscitan pues un montón de temores, ansiedades, este bueno, miedo de no poder chambear bien, etcétera Pero también, no sé, o sea, es más o menos que, que, que eh, podemos verlo, creo que hay menor, digamos, preocupación y mucha más acción en las personas que están más necesitadas. O sea, si yo tengo una necesidad urgente porque no tengo un refrigerador en mi casa, ni tengo la capacidad de de llenar mi despensa por dos semanas, o sea, yo no voy a estar preocupando de cuántos muertos hay, voy a salir y voy a comprar como sea o vender lo que sea para que mi hijo o mis hijos coman, digamos que hay que tomar una acción inmediata. Eh, yo creo que esto del COVID a las universidades nos ha creado una necesidad inminente, ¿no? o sea, una necesidad de eh, actuar de inmediato porque no podemos pensar mucho, o sea, hay una etapa de pensar, que obviamente en, en, en una universidad por definición, cíclicamente sí, se presenta, o sea, si una universidad no se repiensa todo el tiempo, fracasa. Pero ahora creo que lo que ha pasado es que siendo nuestro core, la, la, la formación, Eh, la inversión, si no, en nuestro caso, era una, que es una universidad presencial, básicamente, eh, virtualizarse en dos semanas. Y eso, y eso es lo que pasó. ¿no? Eh, fue difícil, las, bueno, las autoridades ¿no? han este, desplegado unos esfuerzos enormes. ¿no? Afortunadamente, la Pacífico es una universidad bien organizada, pero además una universidad de una escala rel relativamente pequeña en comparación con otras universidades mucho más grandes. Los retos han sido este, bien, bien grandes, porque había que, pues, digamos, eh, asignar recursos rápidamente y sobre todo hacer un plan de acción y, y afortunadamente hasta ahora ha funcionado. Y ha funcionado porque hay una mística bien grande entre los profesores y la gente que dirige la universidad y, y en fin, todos los, los trabajadores de la universidad que estamos bien, bien comprometidos. Y lo que hemos visto de los estudiantes en general también ha sido un compromiso este, súper bueno, ¿no? Ha habido una comunicación constante con los alumnos. Yo me comunico con mis estudiantes todas las semanas, con los de mi facultad, o sea, tienen mi celular los, los estudiantes. Entonces, sí, sí hay como un acompañamiento bien, bien directo, ¿no? Eh, hay facilitadores técnicos en absolutamente todas las clases, en cada reunión de Zoom, lo que más aparentemente NIMIA, que sea la reunión, hay un facilitador técnico. Eh, se está brindando, digamos, apoyo tecnológico a mucha gente que, bueno, que no, que no lo tiene, ¿no? Este, la universidad es, un, es, un, es bastante variada en términos demográficos, hay muchos becarios de, de beca 18, hay alumnos invidentes, entonces hay toda una, una gestión que hacer ahí, que hemos venido, hemos venido haciendo, y bueno, cada día con su afán, como dicen por ahí, y este... Siempre recuerdo cuando pasan estas cosas que hay, bueno, filósofo que es George Steiner, de, que murió hace poco, hace un par de meses, él decía que las, las universidades son monstruos frágiles, pero tenaces, ¿no? Entonces ahí yo creo que acá lo que necesitamos es mucha tenacidad eh, e inspiración, ¿no? O sea, yo yo estoy convencida de, de la importancia de, de nuestro trabajo. Y, buena Cueta no sentía, al menos en mi caso yo no siento que sea un trabajo, siento que es como mi proyecto de vida. Entonces, este, creo tanto en él, creo tanto en el efecto multiplicador eh, de la educación que nadie se, nadie se lo cuestiona en la universidad, o sea, todo el mundo se ha puesto a cambiar porque, porque es importante lo que estamos haciendo, o sea, imagínense lo que va a pasar con estos chicos, con cualquier estudiante de, de clase media o de muchos recursos o de pocos recursos, o un becario 18, que es lo que va a pasar con la vida de su familia y, el, digamos, y, de, y de sus futuras generaciones por el simple hecho de tener buena educación. Entonces, ¿cómo, ¿cómo no estar a la altura, digamos? Esa sería mi, mi, mi reflexión bien preliminar, ¿no? Hay detalles y anécdotas que le puedo contar, pero tampoco quiero extenderme mucho. ¿Quién más se anima a contarnos un poco? ¿Están apagados los...? Angélica está con el telero, con el micrófono apagado, Angélica. Sí, Angélica, ¿tú querías...? A ver, comparte con sí, nosotros. Sí, y todos tu... estamos con el comparte con nosotros tu, tu experiencia sobre este tema, por favor. Claro que sí, porque me encanta, Ceci, cuando transmite eh, con esa pasión que yo creo que todos los que estamos en, en esta noche en realidad eh, reunidos compartimos, ¿no? Entonces, primero quiero dar las gracias a los organizadores, muchísimas gracias por este evento, me parece más que apropiado, y también un saludo a todos los que están conectados, también aprovecho para darle un saludo fraterno en realidad a todas las personas que por motivos de directos o tienen familiares directamente relacionados a la pandemia, en realidad también quisiera saludarlos a ellos en una forma muy especial, ¿no? Eh, a, a tu pregunta, Abel, yo creo que Ceci ha descrito eh, perfectamente desde adentro de la universidad cómo es que se está viviendo, ¿no? Y en el caso de ella, desde el Pacífico, pues lo hace en forma directa, como mencionaba, ¿no? Yo creo que uno de los grandes retos que ha tenido justamente el entrar en esta en esta situación de educación remota forzada justamente ha sido el tener que hacerlo en tan poco tiempo y de esta manera en la que ni siquiera eh, digamos estábamos seguros de todo lo que veníamos haciendo pero había que hacerlo no entonces había que hacerlo había que enfrentar la situación y en el mismo camino ir muchas veces corrigiendo cosas pero para, bajo la firme convicción creo yo que eh, había que hacerlo con la mayor calidad y seriedad posible también, ¿no? Entonces, ahí en ese momento es donde creo que hay una gran división también entre cómo han reaccionado algunos y cómo han reaccionado otras instituciones, ¿no? Porque como decía al inicio, el principal reto, sin duda, era primero convencernos de que es lo que se tenía que hacer y no había otra opción. Y eso ya era un gran reto, en realidad, eh, la educación que nosotros conocíamos era una, una educación absolutamente presencial, con muy, eh, con muy buenas experiencias, por supuesto, en, ahora conversaremos seguramente a nivel de, de posgrado y algunas experiencias específicas de no presencialidad, pero en líneas generales, era una educación presencial, entonces eh, pasar a, a creer que es posible hacer una educación no presencial y hacerla además de calidad, ya es un verdadero gran gran reto, ¿no? Porque desde las autoridades, los profesores, los propios estudiantes y los padres de familia tienen que tener ese convencimiento absoluto de que sí es posible. Entonces, una y eso ha tomado su tiempo, no ha tomado su espacio, ha tomado su tiempo y digamos todavía estamos en el proceso, pero ya luego de, de tantos días que han transcurrido yo creo que ya podemos empezar a decir que todos, absolutamente todos, quienes estamos más relacionados a los temas de educación no presencial y quienes no, estamos mucho más convencidos de que sí es posible hacerlo y sí es posible hacerlo con calidad, ¿no? Entonces, yo creo que ese es como que el, el primer gran reto, ¿no? Que la sociedad en general, todos desde nuestra, la posición que nos toca, creamos de que sí es posible, porque cuando creemos que algo es posible, le empezamos a poner más ganas, ¿no? Eh, le empezamos, empezamos a hacer las investigaciones correspondientes, empezamos a tomar las decisiones más adecuadas, ¿no? Entonces, ahí era lo que iba a mencionar hace un momento, ¿no? Había universidades que incluso no solo han reaccionado a las cosas esperando eh, que, que, que el Estado, digamos, apruebe normas y a partir de eso generar acciones, sino que han tomado la delantera y han accionado específicamente. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que, hay que destacar bastante, ¿no? Eso como, como primera, digamos... Eh, reflexión, y, y, y ahí me quedo para poder dar esto a todos Perfecto, sí este, en el, me imagino que en el mundo de la educación, al igual que en el mundo de la práctica privada, al comienzo a todos nos agarró frío, pero ya con, con el paso de los días nos, nos hemos ido acostumbrando y ya ahora estamos todos este, expertos en, en movernos en el mundo digital este, Paulo, no sé si nos puedes contar cómo fue la, la experiencia de ustedes en, en ESAN bueno, a ver, eh, primero yo dirijo posgrado, ¿no? Todo lo que son cursos de derecho a nivel de posgrado. Y nosotros ya teníamos algunos cursos de especialización de ejecutivos, los PES, Programas de Especialización de Ejecutivos, que estábamos dictando en virtual. Y estos cursos, y para ello habíamos adquirido Blackboard y estaban yendo, a ver, Creo que les puedo contar la experiencia eh, mi experiencia en la fiduciaria. ¿no? Cuando eh, me dijeron, oye, el home office es, es una cosa que hay que incentivar, hay que motivar y que la gente trabaje en su casa y que sea un poco más libre. Y yo en la fiduciaria decía, no, pues la gente no trabaja. Así que no, esto va a ser bien limitado, muy poquito. O sea, yo en mi vida eh, eh, profesional, en mi ejercicio, no como director de santo, sino como gerente general de la fiduciaria, limitaba el home office. ¿no? Entonces, decía, no, esto no funciona, tenía mis temores. Y entonces eso mismo ocurrió con los alumnos y además eso mismo ha ocurrido en, en la fiduciaria, donde eh, desde el día 16, eh, a pesar de que la fiduciaria es una empresa del sistema financiero y estamos obligados a trabajar, eh, no hay nadie en la oficina, eh, solo hemos recibido felicitaciones de los clientes. Solo para que tengan una idea, la fiduciaria administra 2.500 cuentas corrientes en el sistema financiero de manera directa todos los días. O sea, seguro muchos de ustedes saben que la fiduciaria maneja todo el dinero de supermercados peruanos o de todos los centros comerciales de este país. Todos. O bueno, también de todos, entre otros, ¿no? Eh, y lo único que hemos recibido ha sido felicitaciones y nadie fue a trabajar. O sea, nadie llegó a la oficina, todos se quedaron en su casa. Y hemos cumplido con entregar estados financieros el 15 de abril y el 15 de mayo a la superintendencia y ningún contador estuvo dentro de la fiduciaria. O sea, fue realmente sorprendente que esto puede funcionar. Y eso, entonces, es lo que terminé volcando a ESAN, ¿no? Y tratando de convencer a mis alumnos y decirles, Sí, yo también tenía estos miedos, ¿no? Y esto desde mi punto de vista era una cosa distinta pero mala, ¿no? Cuando estamos descubriendo que es distinta pero buena, ¿no? Entonces eh, ya tengo, eh, por ejemplo, acabamos de empezar el segundo P y hemos captado 500 alumnos que no han tenido temor a la educación vía Blackboard totalmente virtual. Entonces, eh, está buenísimo eso. Y tenemos cuatro promociones andando, en las que fuimos bastantes eh, de la maestría en finanzas y derecho corporativo y fuimos bastante democráticos y dijimos, bueno, ¿qué cosa quieren hacer? Entonces, si ustedes quieren esperar al presencial, nosotros esperaremos. Pero si quieren arrancar con el virtual, pues haremos todo el despliegue, como bien decía Cecilia, para... Eh, Capacitar a nuestros profesores, porque claro, tú cuando eh, vendes educación, eh, estás vendiendo al profe, no hay que olvidarnos. no Entonces, eh, además de la casa de estudios, estás vendiendo al profesor, la gente se matricula porque quiere estudiar con, con Abel, con, con José, con Cecilia, con Angélica, no quiere estudiar con otro. Pero, pero claro, Abel, José, Cecilia, Angélica no, nunca habían dictado en virtual. Entonces, yo los tengo que capacitar para que lleguen al mundo virtual, ¿no? Y entonces eso nos tomó algo de tiempo. y eh, eh, Ya, ya los profes están eh, fluidos y como dice Cecilia, pues tienes que tener eh, gente que eh, está muriendo esto. O sea, lo cierto es que también hay, hay este, esta idea de la gente que el virtual termina siendo más barato ¿no? que, que el presencial. Y lo cierto es que no. Eh, hoy día es más caro. ¿no? Porque yo no necesito meter a una coordinadora dentro de un salón de clases y pagarle por esa hora extra. Pero hoy día sí necesito meterla en un salón de clases y está asistiendo a todas las clases de siete y media a 10. Este, el profesor, eh, además, eh, ha sido capacitado con lo que implica esos costos. Es otra cosa. Y, y yendo, o sea, sí es más costoso, pero bueno, claro, eh, tenemos que ponernos a la altura del, de las necesidades de la sociedad y obviamente no le vamos a, a trasladar el costo a los alumnos que ya tenían un presupuesto y, y eventualmente un proyecto de vida. Sin embargo, creo que sí hay un tema súper relevante que eh, a mí lo particular me ha mortificado mucho ¿no? y es que si sí, esta situación ha eh, develado que somos una sociedad pues absolutamente eh, insolidaria, si existe el término, ¿no? ¿no? No somos una sociedad solidaria en lo más mínimo. Y lo revelamos justamente con lo que dice Cecilia, ¿no? Que la gente sale a trabajar y, y, y claro, hay gente que sale a trabajar porque necesita el trabajo, pero también tiene tipo que trabaja en el mercado de la fruta que obviamente no, o sea, sí, sí tiene la capacidad porque ha tenido un trabajo todo este tiempo, pero que está fraguando pues su examen médico eh, que le había salido positivo eh, sin importarle que contagie a todo el mundo. Pero en particular en el mundo de los alumnos, eh, a mí me hubiera encantado eh, hacer un esquema de asistencia a cada uno al que lo necesita, ¿no? Esta persona que perdió su trabajo, entonces a él armarle un esquema de crédito, a esta otra persona que está atravesando una situación eh, distinta eh, de Carla, o sea, generar un tema uno a uno. Pero eso no ha sido posible, no, no ha sido posible, porque los alumnos, eh, apenas entramos en la cuarentena, lo primero que hicieron fue exigir el descuento por virtual y exigirlo de una manera... Eh, agresiva, no. Bueno, lo mismo ocurrió en el colegio de mis hijos y seguro todos tienen una experiencia que contar. Y la verdad es exigir el descuento sin ninguna justificación, ¿no? Cero. O sea, nosotros enseñamos una maestría en finanzas y derecho corporativo. Y le decía a mis alumnos, ok, tú eres un estudiante de finanzas, dime dónde está la reducción del precio y yo te la traslado. No hay problema, yo te la traslado. Usa la lógica, no te voy a dar números, pero usa la lógica. ¿Cuál es la lógica? Y, y, y la verdad es que lo único que nos estamos ahorrando es la luz, porque las aulas hay que limpiarlas, hay que mantenerlas, los equipos, todo. ¿no? Entonces, eh, hay que dar seguridad. Todos los costos siguen siendo los mismos, salvo la luz. Coincido en que la luz, pero ¿cuál es el impacto de la luz en el precio? Y, y la gente sin ningún temor vino y dijo, yo necesito, no, no, yo, no es yo necesito, porque no necesitan. Yo quiero 50% de descuento. Oye, pero eso significa que eh, la universidad va a dejar de existir. Bueno, a mí no me importa. Yo termino este ciclo. Quiero mi 50%. O sea, somos una sociedad terriblemente insolidaria. ¿no? Porque, claro, yo hablaba con las promociones y le decía, pero de repente hay un amigo tuyo que con un descuento del 5, del 10%, no va a poder terminar la carrera. Pero si no hacemos el descuento, probablemente vequemos a unos cuantos. Pero... No le importa, solo quiere el descuento. Y terriblemente dudado lo que somos. ¿no? Eh, implica retos, eh, eso como, como el lado, digamos, realista del asunto, no quiero, no quiero ponerme pesimista, pero, pero eso es lo que es. Y del otro lado, el tema de retos, bueno, lo hemos hecho, estamos a la altura, como les dije, acabamos de de captar 500 alumnos para P en totalmente virtual. Eso no nos había ocurrido. O sea, es el mismo número que teníamos en presencial. Hemos hecho el mismo número ofreciendo un producto totalmente virtual. Es impresionante. Y estamos abriendo la, la primera promoción 2021 con un número de alumnos, bueno, eh, menor al del año pasado, pero aceptable. O sea, que, que nos permite operar. Entonces, sí, hay... Hay necesidad de, de capacitarse y además hay una disposición, digamos, a no detener la educación. Entonces la gente ha pasado a virtual. Perfecto. Bueno, eso Gracias, Pablo. Este, José, eh, quería conocer tu opinión porque ustedes nacieron virtuales eh, y están orientados básicamente a la, a la educación virtual. Cuéntanos, este. ¿Cómo fue, este, cómo han sido estos últimos, estas últimas semanas? Gracias. Gracias, Abel, y gracias, de eh, verdad, a todos los organizadores. A ver, les voy a contar, yo no tengo, por supuesto, ni remotamente la experiencia que tiene Cecilia, Angélica o Paul, eh, con la educación, ni, ni, ni tampoco tengo el background, ¿no? Este, yo... Eh, la experiencia que tengo formando profesionales, eh, sí, he dictado en la universidad, pero básicamente se origina en el día a día de mi, trabajo, de mi trabajo profesional. Yo a lo largo de 25 años de experiencia, probablemente los últimos, no sé, 15, me los he pasado eh, formando egresados eh, de diferentes universidades, eh, llevándolos desde chiquititos, desde que estaban como practicantes, a algunos que ya son socios eh, en estudios eh, importantes. Y en ese proceso he visto y he aprendido junto con ellos eh, que, hay, que hay, digamos, a decirlo de alguna manera, que, han, que hay muchos espacios de mejora en la educación tradicional, eh, que han habido a lo largo de todos estos años, y no hablo de cinco, sino probablemente de 20 o 30 años, que han habido, eh, han habido muchos esfuerzos, han habido muchos progresos, pero al mismo tiempo han habido muchos vacíos eh, en el sentido de cómo eh, formar alumnos que pudieran salir y generar eh, inmediatamente un valor a los clientes. Y mi preocupación empieza el año pasado cuando... Veo que obviamente este proceso, eh, ya no solo de digitalización, sino proceso de automatización, es uno inminente, ¿no? No es uno que va a venir en 15 años, sino es uno que está en camino. Eh, entonces, ante esa realidad, empe empezamos a pensar, bueno, con mi cofundadora, ¿no? Que es además, eh, amiga y ha sido una de las personas que también ha trabajado conmigo desde chica en el estudio y que ahora es asociada ya de cuarto, quinto año, no sé, en PPU, ¿no? Empezamos a pensar que aquí hay una necesidad concreta de trasladar eh, no solamente conocimientos que obviamente, ¿no? Naturalmente eh, se van actualizando y las universidades te llevan hasta un punto en el proceso de formación, pero luego quedas un poco ahí eh, eh, en la necesidad de tú mismo ir creciendo. Entonces eh, detectamos esa oportunidad, pero también detectamos que había una necesidad de ayudar a los más chicos a que empiecen a entender cómo integrar todos los conceptos que van recibiendo en los diferentes cursos para poder aplicarlos a algo específico. Cuando le digo a los chicos, redáctate un contrato de fideicomiso, porque Pablo me lo está pidiendo, no tienen ni idea y pueden tener una idea de qué cosa se pide comiso pero no saben ni cómo redactarlo, cómo redactar un contrato, cómo estructurarlo, no porque no sepan redactar, sino porque no tienen, no han aprendido cómo integrar contratos, obligaciones, responsabilidad, acto jurídico, en fin, no han aprendido cómo mezclar todo en algo que, finalmente, cuando se lo entrega a Pablo, no me lo devuelva, porque no le sirve. Entonces, detectamos que había ahí, eh, una, una oportunidad de contribuir de alguna forma en ese proceso, eh, que es el proceso que hacemos todos los abogados cuando formamos a los chiquitos en los estudios. Pero también, eh, por mi lado tecnológico, por la empresa de la, de la que soy cofundador, eh, aprendí de los chicos eh, también que hay un, un proceso muy dinámico, ya hoy en día que... que que, que es innegable, que es que acceden a muchísimo conocimiento a través de, eh, de canales como YouTube. Este, cua, o cuando quieren aprender de algo, por lo menos los ingenieros, ¿no? se meten y ven los cursos eh, del tema que, que les he pedido en YouTube. Y eso me pasaba en Anda. Oye, quiero que hagas un desarrollo respecto de una aplicación x y no tenía ni idea, porque he trabajado con chiquitos también de nuevo, de la católica, egresados, de ingeniería mecatrónica, este, o practicantes. Y entraban en a internet, buscaban el conocimiento, en fin, como sea, eh, viendo esta oportunidad, el año pasado decidimos crear esta, digamos, esta plataforma de educación online eh, para transmitir estos conocimientos, ¿no?, de manera eh, clara, directa, simple, ¿no?, de una, for de una forma que sea digamos, un poco más eh, dinámica, ¿no? Y estamos ahorita todavía, ojo, en una etapa como tenemos, vamos a tener el viernes un mes, en, digamos, al aire. Entonces, estamos un poco probando el pace a ver cómo va, ¿no? Eh, y, y la idea era transmitir conocimientos de forma clara, directa, simple, que la gente pueda absorber rápidamente y trasladarlo a algo eh, que le sea de utilidad en el día a día. Estamos todavía a algunos meses de dar el segundo paso, que es tener ya cursos. Pero ha sido sorprendente, no lo no habíamos pensado, por supuesto, ni remotamente en el COVID, ni en nada parecido, pero ha sido sorprendente por, para mí eh, la reacción que hemos tenido eh, de, la, de la gente. O sea, tenemos, yo no sé si esto es un número muy alto o bajo, aquí es completamente ignorante, pero hemos tenido 36 mil vistas a la fecha en la página en menos de un mes. A mí eso me suena un montón. Este, eh, tenemos, te, tenemos videos eh, que han sido vistos y vistos cientos de vistas para, por videos. Es este, impresionante. Y videos que, que no se ven solamente en el primer minuto porque tenemos los analytics para ver cómo, cómo va avanzando. ¿no? Entonces, realmente es, es una cosa que, que a mí me ha sorprendido, o sea, la reacción por buscar el conocimiento. Pero creo, creo también, y Cecilia lo debe tener súper claro, ¿no? o sea, estamos hablando de chicos que en etapas universitarias han crecido digitalmente en una, digamos, ya, ya viven en un entorno digital. Para ellos esto que estamos haciendo ahora no es, digamos, algo este, como eventualmente para Abel, para ti, para mí, que somos de otra generación, algo a lo que nos hemos adaptado. Ellos ya vienen con eso internalizado. Entonces... Digamos, creo que el desafío, es, sí, efectivamente, por el lado de las universidades ha sido todo el que describe Pablo ¿no? ¿Cómo, cómo adaptarse, cómo eh, preparar a los profesores para que tengan la facilidad de hablar o lo que fuera. Pero, digamos, la reacción, por lo menos del lado de los alumnos o de la gente interesada en adquirir conocimiento, como yo lo estoy viendo al menos, es buenísima, la gente está ahí. Ahora, este, yo creo que hay una pregunta más compleja, que es hacia dónde vamos a ir, ¿no? Porque la tecnología no solamente es una, una herramienta, ¿no? La tecnología también modela, ¿no? Modela nuestros procesos. Y entonces, eh, aquí es un tema ya mucho más complejo, de no solamente cómo hacemos para convertir el aula presencial en un aula virtual, ¿no? Sino realmente cómo aprovechamos la digitalización y la tecnología para transformar. Eh, para transformar a los alumnos hacia dónde los vamos a guiar. yo no tengo la respuesta, y no quiero estar en los zapatos de Cecilia, o de Paulo, o de Angélica, que están metida en estos temas. Yo no tengo la respuesta de cómo estructurar un modelo educativo para formar alumnos aprovechando la tecnología, de tal modo que salgan con alguna estructura que les sirva en un futuro que no tengo idea cuál va a ser. Entonces, no quiero estar sus zapatos. Digamos, cerrando mi respuesta a tu pregunta, Abel, la verdad es que la reacción ha sido espectacular y nosotros, eh, digamos, está funcionando, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, la, la tecnología, como tú bien dices, José, eh, implica nuevas formas de, de, de comunicarnos, implica retos en la forma en que, en que se puede llevar adelante las clases. Pero la tecnología también tiene un impacto en, eh, en el contenido de las currículas. Ese, ese es un tema, por ejemplo, que, que, que me gustaría de repente profundizar un poco más eh, con ustedes, ¿no? eh, Más allá del reto tecnológico de conectar a los alumnos con los profesores, este, ¿ustedes ven que el uso de tecnologías o de la tecnología se esté metiendo un poco más en los contenidos? A ver, yo de nuevo, a ver si me permiten. Este, la pregunta es bien compleja porque creo que hay que dar varios pasos atrás para responderla, ¿ya? Este, a ver, yo creo, acá me va a salir mi lado tradicional de repente, pero yo, yo creo que no podemos, a ver, ¿cómo decirlo? No podemos ser, eh, desconfiar de la enseñanza del derecho de derecho, o sea, mi interés por formar estudiantes es que sean buenos abogados, no necesariamente abogados litigantes, no. Digo, buenos jueces, buenos funcionarios públicos, decir, que, que, que piensen como abogado. Y dirán, ustedes me matarán, porque dirán, ay, está justo lo que no queremos hacer. Eh, es que, no del modelo de abogado que estamos acostumbrados, ¿no? Pero sí el modelo de abogado que es capaz de hacer conexiones, que no tiene la respuesta, pero sabe la pregunta. O sea, para mí un buen abogado no es el que sabe responder o solucionar un problema. Sabe cuál es el problema. ¿Cómo lo solucionará? Ya, ya verá que nunca se puede decidir, no sé, ya. O sea, estoy obviamente exagerando, pero si no identificas el problema, no lo vas a por solucionar. Y encontrar un problema es bien difícil, ¿no? Encontrarlo, ¿ah? ¿eh? Arreglarlo, peor. Entonces yo sí creo, mi, mi, mi, y eso es lo que estoy tratando de hacer, espero, espero que me esté saliendo bien, no sé, es que mis chicos sepan derecho. Y mis chicos tienen que ser capaces de navegar en el mundo del derecho civil con mucha competencia. Yo quiero trabajar en la fiduciaria, ¿qué? ¿Y no voy a saber obligaciones? O sea, es una aberración. No, es una aberración. Entonces, esta cosa del mundo digital, no, ojo, que no suene, que no creo en eso. Todo lo contrario, porque, por algo que les voy a decir después. Pero para mí la base sigue siendo, y perdónme quizás por mi formación de civil, pero para mí la base de un buen abogado es el derecho civil. Eh, un abogado que no, un penalista que no tiene idea ahora mismo de, no sé, de las implicancias de la responsabilidad de un contrato, o sea, no, o sea siento que esa estructura no hay que perderla, ¿ya? Por, por el lado del derecho. Lo segundo que creo es que, paradójicamente, la, las disciplinas que están cobrando mucha relevancia ahora a partir de la disrupción o de la irrupción de la, de la tecnología son las humanidades. Y las ciencias sociales. Yo creo que ahora más que nunca hacen falta modelos educativos tipo Oxford, tipo, bueno, algunas de las mejores universidades de Estados Unidos, donde en realidad la, la base de tu formación universitaria son las humanidades. Porque en realidad lo que vamos a tener ahora es la necesidad de, de personas que puedan discernir, ¿no? Eh, va a haber precisamente mucha más automatización, pero hay cosas que las máquinas, bueno, por ahora, este, en la etapa que estamos, creo que no van a poder hacer. Y lo que se va a necesitar es, es gente pensante, gente sensible, gente que se pregunte cuál es su lugar en el mundo, gente que se pregunte cuál es el lugar de la tecnología en el mundo, que es, es muy importante para dar bienestar, gente que sepa resolver dilemas éticos a partir de la, te, de la tecnología. O sea, la inteligencia artificial está presentando dilemas éticos tremendos. Estuve hace, bueno, ya unos meses, este eh, bueno, yo no sé no sabía nada del tema, pero ahí me, me fui enterando. Es una cosa eh, bien alucinante, <ríe> bien alucinante. ¿Qué, qué, ¿Qué paradigmas metes en un algoritmo? O sea, ¿qué decisión previa tiene que tomar para que la máquina funcione? Eh, en verdad a mí me parece locazo. Y me parece que si no tenemos a un chico Capaz de plantearse eso con un bagaje académico profundo y con una capacidad de discernimiento clara, eh, no lo hacemos. Y eso creo que además de los colegios en la, en la secundaria deben hacerlo, las universidades somos las que debemos hacerlo. O sea, yo creo profundamente en una formación humanista. Mi universidad, eh, mi, mi universidad de formación, mi universidad querida, la católica, evidentemente tiene una formación humanista. La universidad donde, donde trabajo también es una universidad de origen jesuita y es una universidad además que está apuntando a reforzar ese asunto. ¿no? Eh, entonces, esto, todo esto para mí, ¿cuál es el rol de la tecnología en la enseñanza del derecho? Este, es replantearnos la malla curricular, creo más en un modelo curricular por, por módulos es decir oye tengo estos selectivos, eh, tengo esos obligatorios decide sí de cuáles no y evidentemente allí la tecnología va a tener que cumplir un rol lo que no estoy dispuesta a sacrificar yo es la enseñanza pura y dura del derecho civil por ejemplo o sea eso no lo puedo sacrificar no o de las áreas de, de claves del derecho o sea tú no puedes ser un abogado si no tienes idea de si tu no sé si tu caso es Susceptible de ir a un amparo o no, o sea, el chico que no sabe constitucional, aunque, aunque se dedica a corporativo, está perdido, pues, está perdido. Este, entonces, creo que las áreas de derecho conversan y eso yo no estoy dispuesta a sacrificarlo. Lo que estoy dispuesta a hacer es a replantear una, una, una, digamos, un plan de estudios, un, ¿no? además, es una cosa que cíclicamente se hace en las universidades en el que la tecnología cumple una función, pero luego tener una base más, más filosófica, digamos, para montar la tecnología encima de la filosofía. ¿no? Y, y sí, en eso estamos, ¿no? De hecho, Miguel Morachimo por aquí anda, y ahora mismo está dictando un curso para nosotros, y el próximo ciclo viene un... Un, este, un curso también que tiene que ver con emprendimiento y tal, o sea, obviamente eso, eso lo necesito poner en mi currícula, pero yo no me voy a quedar tranquila porque pongo el, el curso de, que dicta Miguel, que es lo máximo, de tecnología y derecho, o luego pongo uno de no sé qué cosa, innovación de los servicios legales, muy, muy moderno, muy emprendimiento y no sé qué, yo con eso no estoy tranquila si es que a mis chicos no les doy una formación humanista este, que sirva como base, ¿no? Ya los detalles técnicos yo no lo sé, porque no sé mucho de eso, me, recién estoy aprendiendo con Felipe, con Miguel, este, que tenemos ahí unos proyectos bien chéveres para la universidad. Este, pero bueno, es lo que, lo que puedo compartir con ustedes, ya para no hablar tanto. ¿No? Me, quedo hasta me, has, hecho, me has hecho acordar a, un, a una conversación que tuve con un muy amigo de varios de los que estamos por aquí, hace varios años sobre la posibilidad de escribir un libro que se llame El Código de Justiniano e Internet, ¿no? Eh, y la discusión era si es que... Si es que los principios del derecho se mantenían o no se mantenían, a pesar de que estuviéramos metidos en este mundo de la, de la tecnología. Los, román, ya, ¿no? los romanos eran unos capos. O sea, en verdad, uno se imagina que, que, que los romanos inventaron el mundo del derecho y, y, y dijeron, de, de aquí arriba, desde el universo jurídico, voy a disponer qué es lo que tienen que hacer ustedes comunes mortales. No, era al revés. O sea, el, el common law se parece más al derecho romano que nosotros. Éramos unos, unos recapos. O sea, que la idea me parece alucinante. Yo puedo... <risa> Puedo aportar algo con buena fe o algo por ahí, pero me parece buenazo. buenazo. Habrá que retomarla, habrá que retomarla. Angélica, cuéntanos un poco desde de, de tu punto de vista, ¿cómo ves este este tema de, de la tecnología y el derecho? ¿Nos, de ¿La tecnología nos, nos puede ayudar a entender mejor los problemas o, o, o la, la tecnología tiene que meterse más en el, en, el, en, en el mundo de los estudiantes como parte de sus habilidades? Sí, yo creo que hay cosas bien evidentes que a todos ya nos ha pasado en relación a la tecnología, ¿no? Nos hemos visto forzados en mayor o menor medida a estar mucho, a, a estar y a sentirnos también más cómodos con el poder solucionar aspectos técnicos que antes de repente hubiéramos eh, hecho un SOS al área TI de, de la institución, ¿no? En cambio ahora no, ahora digamos que sí lo puedo hacer, sí si busco, sí si hago esto, entonces tenemos la capacidad nosotros mismos, y ya no la creemos, nos empezamos a creer, ¿no? De que realmente sí lo podemos hacer. Y por supuesto eso va a tener un límite y depende totalmente de las personas. Pero yo quería eh, un poco re reflexionar más hacia dónde nos lleva esta, esta situación de la tecnología tan presente en, en, en el mundo legal y en general en educación, ¿no? Nos lleva creo que primero a recordar los dos principales aspectos que toda universidad tiene que hacer, ¿no? Uno, que es el que ha escrito Ceci, que es el, el, el tema de, este, digamos, facilitar o, o desarrollar el conocimiento, propiamente dicho, y ahí yo también no transo en el tema de que no podemos dejar de, de prescindir de algunas pues, materias que son fundamentales, básicas. ¿no? Sin embargo, creo que también se podría entrar a evaluar cuáles realmente no necesitan ir desde el este, derecho penal 1 hasta el derecho penal 5, ¿no? Por decir, por decir algo. Entonces, este, eso es una parte de lo que para el mundo de la universidad, digamos, le llamamos el aprendizaje-conocimiento. Y hay otra parte que, es más, que tiene que ver más con el tema del desarrollo de habilidades, que es en donde la universidad, o por lo menos tradicionalmente o en términos generales, yo creo que aún le falta mucho por desarrollar. Entonces, ¿a qué vamos a eso? El desarrollo de habilidades. La universidad eh, tradicionalmente te puede haber dado mucho, mucho, mucho conocimiento, sales experto en tal o cual, tales o cuales temas, pero no nos hemos puesto eh, a, a, justamente a revisar las, los planes curriculares, los planes de estudio, para ver qué habilidades en este momento el, el mercado en general requiere o va a requerir incluso, ¿no? Eh, entonces, ¿qué habilidades necesitan? Y no les estoy brindando. Yo creo que esa pregunta es fundamental. Y únicamente va a permitirse, en tanto la propia universidad, cualquiera de las 76 eh, facultades de Derecho que existen en el país, se, se empiece a cuestionar, se ten, tenga la posibilidad, se ponga en esa, en esa posición y tenga la posibilidad de cuestionarse. De decir, vamos, tengo esta currícula, pero realmente soy consciente de que eh, no necesariamente es la mejor del mundo. De repente esta situación me tiene que llevar... A ver que, ante mi realidad, ante el perfil de estudiantes que tengo, qué cosas, qué mejoras, qué aspectos le podría agregar, quitar, sumar, eh, poner, que sumen, ¿no? Que, que le agregue valor. Entonces, yo creo que el, el primer aspecto ahí es cómo la tecnología nos está llevando a hacernos cuestionamientos. Y ya si las universidades justamente pueden llegar a cuestionarse, ya habremos avanzado muchísimo porque ese cuestionamiento nos va a llevar justamente a salir del espacio en el que estábamos, que era absolutamente rígido, en el que creemos que todo está perfecto, a un espacio seguramente mucho mejor, porque te vas a dar la posibilidad de crear nuevas cosas, ¿no? Y eso por supuesto aplica, digamos, si la propia universidad se da el espacio de crear esas nuevas cosas, ten por seguro que lo que vas a hacer es transmitirle además naturalmente a tus propios alumnos esa sensación de ser un inquieto, que es lo que siempre decimos en los temas de innovación, ¿no? Quiero ser un inquieto, quiero cuestionarme, quiero ver qué más hay, ¿no? Entonces la propia universidad tiene que, eh, digamos, predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces cuestionarse, y a propósito de, de la pregunta, Bel, creo que es poner en cuestión el, el, el tema de los planes de estudio, me parece algo a mí fundamental, en realidad, ¿no? Sí, este, y a propósito de lo que mencionaba eh, Cecilia, de que los abogados tenemos que... So, eh, eh, estar preparados para encontrar el problema, entender el problema y a partir de eso buscarle la solución. Eh, la, la tecnología como que nos está poniendo un reto o nos está complicando la vida un poco para te, entender los problemas, no porque hay problemas como el que mencionaba este de, la, de Cecilia de la inteligencia artificial. Que, que, que si no tenemos algún alguna información adicional del un punto de vista tecnológico, de repente no lo logramos entender y, y como abogados de repente nos quedamos a la mitad, ¿no? este Nos está nos está como exigiendo aprender algunas cosas. este ¿Ustedes, Paulo, están viendo algo en relación al, al cambio de, de, de currícula o, o, o, o qué nuevas habilidades creen ustedes que debieran tener los abogados del futuro? Gracias, Abel. Mira, a ver, nosotros estamos en posgrado, ¿no? Y entonces es uh -huh. especialización. Y ahí estoy bastante alineado con Cecilia y Angélica, ¿no? En el sentido que, eh, lo decía Cecilia, nosotros debemos formar humanísticamente a la gente. Eso tiene que ocurrir en pregrado. Eh, y, y como decía Angélica, hay, eh, tampoco hay que profundizar tanto, hay que darle un panorama del mundo del derecho, ella usó el ejemplo de Derecho Penal 5, ¿no? entonces, claro, de repente le das tres y, y te vas eh, incorporando algunos temas tecnológicos para luego llegar a, a la especialización, o sea, al posgrado, y ahí es donde vas a profundizar y vas a hacer el penal 4 y el penal 5 de ser el caso. ¿no? Pero, obviamente, eh, la función de la universidad también pasa por analizar problemas y presentar propuestas de solución, ¿no? o sea, eso es clarísimo que es una parte fundamental de la universidad, rol que eh, eh, pocas universidades, todas las mencionadas eh, esta noche, lo mantienen, pero tenemos muchas otras que en realidad no, no tienen pues ningún, ninguna tesis que, que nos cuestione algo y que nos plantee una solución. En el caso de San, nosotros sí somos bastante eh, rigurosos con los temas de tesis para que se analice un problema en concreto y además somos eh, bastante exigentes en las alternativas de solución que se pueden plantear a temas eh, de actualidad. ¿no? Entonces... Debo confesar que no tengo ninguna tesis en este momento respecto de este problema, pero creo que debería ser un tema a plantear y eh, lo hemos estado hablando contigo, Abel, en algún momento, y es la firma electrónica y la firma digital y o la seguridad jurídica en momentos en que no hay notario. ¿no? Entonces, eh, oiga, señor, yo quiero sacar adelante este negocio, pero lamentablemente... Eh, eh, si no lo hago por notario, no lo voy a hacer, ¿no? No, no lo voy a hacer, así es en sencillo, sí. porque la verdad es que alguien podría cuestionarme este acto jurídico y luego voy a revisar qué alternativas encontramos en, en el mercado y nos damos cuenta que eh, algunas son más complicadas que otras, ¿no? Entonces, ahí, por, por ejemplo, ahí tenemos un problema que creo que debemos... Eh, la universidad debería atacar y deberíamos plantear soluciones. Porque tenemos una ley que tiene 20 años, ¿no? la ley de la firma digital, que nadie ha usado en este país y que hoy todo el mundo que ha querido usar se ha encontrado con una barrera tremenda. ¿no? Eh, por hablar de la firma digital, porque la firma uh -huh. electrónica es otra cosa. Pero bueno, eh, en el caso nuestro, eh, obviamente tenemos que dar... Eh, Vamos, cambiar la currícula es una cosa de largo, de largo aliento, ¿no? Pues ir a la SUNED, eh, plantear los cambios en la malla, no, no es tan sencillo. Y además, en el mundo formal de las universidades, eh, tienes que ir primero al comité de currícula, luego a la asamblea, luego a no sé dónde. La verdad es que es, es, es un calvario al interior de la universidad para luego ir a la SUNED. Entonces, y, y para eso no tenemos tiempo. ¿No? La verdad es que o sea, hay que hacerlo, pero no podemos dejar de atender a la gente, ¿no? o sea, porque hay, hoy día hay necesidades que se han planteado como consecuencia de la pandemia. Y entonces, lo que estamos eh, estableciendo en ESAN es vamos a implementar eh, talleres, vamos a implementar seminarios, eh, conversatorios, eh, sobre todos los temas eh, Legal Tech, ¿no? a, los, a los alumnos de que están siguiendo derecho para que tengan conocimiento y puedan, no sé, yo por decir algo y, y Cecilia, yo soy abogado que nunca he ejercido, pero jamás me arrepiento de mi pregrado. O sea, creo que es eh, el, el, el derecho me dio una formación eh, súper potente para, para desarrollarme en la vida. Pero, y, y justamente en ese sentido... Eh, Abel me ha enseñado durante la, durante la cuarentena cuál es la diferencia entre una firma digital y una firma electrónica, algo que no, no tenía ni la menor idea de qué, qué cosa era, ni cómo resuelve mi, mi problema, ni cómo atacarlo Entonces, sí, efectivamente eh, hay que atender los asuntos de Legal Tech para los eh, estudiantes que están cursando ahora, ¿no? porque puede resolverle una necesidad inmediata y eso hay que incorporarlo ahora. Así como nos hemos... Transformado al mundo virtual y los profesores han sido capacitados, y la verdad es que la cosa estaba funcionando súper bien, súper bien. De igual forma, tenemos que atender los asuntos legales con tecnología para los alumnos. Perfecto, gracias, Paulo. Este, y pensando en el futuro, este, me, me, me acordaba yo de una frase que más o menos dice así: ¿no? que, que ahora tenemos que irnos preparando para para trabajos que todavía no existen, este, que usarán herramientas que todavía no se han desarrollado y vamos a estar eh, enfrentando problemas que todavía no han sido planteados, este, lo cual significa un reto triple para, para los abogados. ¿no? Este, José, ¿tú cómo ves el, el futuro de del, los abogados? Sí, yo, yo he, sido, he sido bastante crítico en algunas cosas que he escrito sobre algunos temas vinculados con esto, porque creo, a ver, voy a tratar de ordenar este tema porque tiene para mí varios niveles. Eh, coincido con todos que la universidad tiene, tiene el propósito de formar profesionales. Y es una responsabilidad muy grande, muy grande. Por eso decía hace unos momentos que no quiero estar en los zapatos de Pablo ni de Cecilia. Este, creo, creo que esa responsabilidad eh, los obliga a estar atentos a qué está ocurriendo en el mercado, eh, cuáles son las demandas del mercado, para poder ofrecer a los alumnos, a los profesionales que está formando, eh, los conocimientos que ese mercado demanda hoy día. Pero claramente no puede quedarse en eso. Y, y así como nosotros vivimos, eh, a ver, Quizás Cecilia no, pero porque era más joven, ¿no? Pero, pero tú y yo vivimos la época en la, en la universidad cuando lo que todo el mundo quería aprender y entonces lo que todo el mundo exigía era que hubiesen 10 cursos de análisis económico del derecho para pasar después de algunos años a que todo el mundo empezó a exigir que hubiesen cursos de finanzas porque el Emane y los financiamientos estaban de moda. Entonces todo el mundo quería saber de M&A y de finanzas corporativas, y entonces quien sabía más de algo de eso sentía que pues, era mejor abogado. no Y hoy día, este ahora estamos con todo el tema tecnológico que está metido por todos lados. Entonces, yo creo que ese conocimiento al que se va requiriendo hoy día, ayer y dentro de cinco años, por supuesto, la universidad tiene que estar eh, totalmente al, alerta y al tanto y ofrecer ese conocimiento, pero su Responsabilidad fundamental, eh, más allá de dar esos conocimientos que, como decía Cecilia, pueden ser electivos o específicos, en verdad la responsabilidad está en la formación que viene durante todo un proceso de años, no donde vas, digamos, entrenando a la persona para que pueda identificar eh, problemas y los pueda resolver ofreciendo valor. Entonces, ese proceso es el central el que, el que, por lo tanto, tiene que tener esta base humanista y, y que tiene que, sin embargo, ahora enfrentar los desafíos de la tecnología, de la digitalización, que en paralelo, obviamente, ofrecer eh, esta, esta nueva forma de conectarse, también puede ir generando un impacto, eh, yo decía, en cómo se va modelando el proceso formación, de formación, porque hay estudios yo no soy un especialista, por eso eso se lo dejo a Angélica o a Cecilia. No sé, hay especialistas que han hablado eh, de todo este tema del neurodesarrollo cognitivo y, y yo no pienso ni entrar en eso, pero sé que eventualmente la tecnología puede impactar en las formas de generar conexiones y por lo tanto, este, en algunos años, veremos dónde estamos ahora. Entonces, en su primer nivel, la universidad tiene que formar y tiene que estar atenta para poder ofrecer todo este conjunto de cursos. El otro tema en el que tiene que estar atenta es la evolución de la sociedad. Si existe un proceso de automatización inminente, lo que va a ocurrir, lo que sabemos todos que va a ocurrir, es que va a haber un proceso de cada vez eh, menor necesidad de eh, trabajo operativo por el conjunto de abogados y cada vez del otro lado, una mayor demanda por este otro, este otro trabajo, eh, digamos, cognitivo profundo, donde se pueda identificar los casos y resolverlos otorgando un valor. Y los, yo me preguntaba hace un tiempo, y le he hablado, no sé si con algunos de ustedes, ¿cómo hacer para generar eh, ese, ese conocimiento, esa aproximación profunda, y por lo tanto entregar ese valor si es que no pasas por esos procesos de experimentación, de experiencia, de repetición, de 50 veces redactar el mismo contrato para entender todos los, los, este, todos los vacíos que se pueden generar. Si tienes un, un, un software que te va a automatizar ese proceso, ¿cómo haces para poder, entonces, saltarte ese proceso y otorgar, sin embargo, valor? ¿Cómo van a ser las universidades para formar alumnos que salgan, se gradúen, y sin tener que pasar por las 50.000 horas de redactar contratos, puedan, sin embargo, generar una opinión valiosa respecto de cómo interpretarlo. No quiero estar, por eso digo, en los zapatos ni de Cecilia ni de Pablo, porque eso me parece complejo. El mundo, el mundo hoy día, ya está enfrentando una situación, y lo estamos viendo aquí en el Perú, con audiencias virtuales. ¿Cómo va a funcionar ese tema? ¿Cómo, va, cómo, cómo vamos a manejar todo ese tema cuando eventualmente podamos tener Cámaras que no solamente te detecten, este, te reconozcan facialmente, sino te detecten las emociones. Tú vas a tener un conjunto de argumentos para empezar a pasar, ok, paso del argumento A al Z, dependiendo de cómo va reaccionando el juez este, o no. Y, y en función al la la, color de la corbata que tiene, puedo predecir el resultado. En el caso este, cuando a, digamos, nos estamos enfrentando a un mundo que sin embargo, creo yo, exige que tengamos un conocimiento operativo, operativo, de un montón de, un, de tecnologías, pero no necesariamente, y yo creo que eso hay que también tener, tener mucho cuidado, no necesariamente un conocimiento profundo de las tecnologías, porque nadie, nadie sabe, eh, ¿qué, ¿qué es esto? He salido? Una Perdón. encuesta, una encuesta. Nadie es, o sea, estaba viendo, y con eso termino. ¿ya? Estaba, estaba viendo un programa. Nosotros, fue una alerta para avisarte que pues, acababa el tiempo. Con eso termino, <risas> estábamos viendo un programa que hace extracción de datos. ¿ya? Entonces, básicamente, este programa puede reconocerte 50 tipos de documentos y extraer todos los datos de ese documento que tú necesites, convertirlos efectivamente en data, procesarlos y por lo tanto después le puede interesar a Pablo, este, puede automatizar procesos completamente. Simplemente escaneas el documento y de ese documento te puede administrar toda la información, todo el file, todo, emitir facturas, simplemente no necesitas a nadie, a nadie. Y, y eso, eso el, el, el número de veces que tienes que repetir el proceso para estar seguro que el, el, el programa eh, lo aprende, no son mil veces. No son, son seis a 10 documentos que tienes que pasar, porque tiene un nivel de deep learning, ahí de, de machine learning tan potente que ha tomado más de no sé, dos años y medio y millones de dólares en hacerse. O ahora, tú como abogado necesitas saber qué cosa, cómo funciona el deep learning en los niveles, qué tipo de algoritmos estás utilizando, cómo... O sea, hay, hay un nivel al que sí tienes que llegar, ¿no? Para responder a las preguntas éticas eventualmente de Cecilia. Pero efectivamente el coding no lo tienes que saber. Sí, tener un manejo del, del lenguaje, de las herramientas este, operativas como esta, es básico. O sea, es, no puedes vivir en un mundo sin tener un manejo operativo. Tener un manejo relativamente profundo de, de, de, algunos, de algunos conocimientos importante, Pero realmente ser un experto, realmente estar al nivel de un data scientist, no tiene ningún sentido. Entonces creo que, creo que es bien importante tener eh, un nivel de, de claridad respecto a cuál es el rol de las universidades, de nosotros como, por ejemplo, Legal Core, no sé, en lo que tenemos que realmente concentrarnos. ¿no? En la universidad tiene que concentrarse en formar y, y ofrecer los conocimientos para que el, el, el abogado pueda operar. Eh, no necesariamente para que pueda hacer coding, ¿no? De acuerdo. Este, sin darnos pues cuenta ya ha pasado. Algo que quisiera sí, sí. Adelante. A lo que pasa es que me fue inevitable cuando te escuchaba José recordé mucho una frase que me dijo una amiga, es más, en un evento anterior me parece que era Legal hacker, que era eh, ella dijo no, yo no veo la hora que en realidad llegue mi robot. Eh, ¿Por qué? Le decía, ¿no? Porque quiero de una vez que el robot empiece a hacer todas las cosas en forma automatizada, que a mí no me gustan hacer de mi trabajo. Y yo poder concentrarme y hacer mejor aún las cosas que me encantan. O sea, tú sabes que yo amo mi trabajo, todo. Pero sin embargo, si podría automatizar algunas cosas, las haría. Y ya no veo la hora que llegue mi robot. Entonces, mientras contabas una de las, una de las, de las experiencias que te acordaste, José, me hiciste recordar mucho a eso. Yo creo que no. la tecnología y esta... Este, este, este, este, este gran presencia de tecnología que tenemos ahora nos tiene que llevar a ese tipo de reflexiones justamente para ver las habilidades que las universidades de repente aún no hemos empezado a ver, porque nuestras currículas, no las currículas, y yo, y yo bueno, tengo que hablar a nivel de la, las instituciones universitarias, tanto públicas como privadas, que, que, que asesoramos, este, las currículas nos tienen como eh, encarcelados. ¿no? Entonces hay que darnos esa oportunidad de, de revisarlas. Ok, listo. Este, les quería decir que sin casi sin darnos cuenta, ya ha pasado un poco más de, de una hora. Eh, y antes de pasar a las preguntas, quería compartirles eh, eh, a, los, a los que son abogados que hay una página que se llama Will Robots Take My Job, donde dice que eh, solo hay un 4% de posibilidades que los robots vayan a, a hacer el trabajo de los abogados, con lo cual este, podemos estar tranquilos. Eh, eh, pasamos a, a las preguntas. Este, del, del público, si es que Oscar, creo que tú tenías algunas preguntas que había ido recogiendo del chat. No sé si, si me puedes ayudar con eso para irlas centrando. A ver, vamos a ver. Tenía. Bueno, muchos son comentarios que han, que han salido, que han ido colocando eh, en respuesta a las, a las intervenciones. Uh -huh. um, Déjame chequear acá alguna que... Si sí, no, pues, el, se el, la el, es lo abrimos, a ver. Estrategias eficaces para superar... este Bueno, es que la pregunta es bien, podría considerarse que uno de los principales retos de la educación virtual es poder generar o mantener la motivación del estudiante durante la totalidad de una sesión virtual. No es algo que nos está pasando a muchos al momento de editar o de escuchar eh, webinars, ¿no? Es difícil sostener la, la atención. Eh, eh, que, que quizás en un entorno físico podría promoverse más eh, eh, ¿cómo fomentar digamos esta, esta, esta, a través de estrategias la, la atención ¿no? través, eh, y superar este reto virtual? pregunta Renzo Luna a ver eh, si, me, si me permiten otra vez uh -huh. a ver, sí pues, o sea no es lo mismo, a ver Creo que se equivocan los profesores que creen que digitalizar la educación o virtualizarla es eh, hacer un copy-paste de su sistema de clase y entonces este, dictarla como la dictabas antes. Nada que ver, ¿no? Nada que ver. ¿no? O sea, aquí estamos siendo capacitados y además casi, casi que intuitivamente tienes que darte cuenta que la pantalla nunca, jamás va a reemplazar el contacto físico, ¿no? Eh, por ahora nosotros en la universidad y también el ciclo que viene vamos a seguir virtuales, pero nosotros apostamos por seguir siendo presenciales. esa es nuestra apuesta. Nosotros no, sí, no digo que nunca habrá cursos virtuales, no estoy diciendo eso, pero lo que yo creo es que, eh, bueno, por lo menos creemos, es que la educación presencial va a ser nuestra esencia, eh, obviamente a jornadas, si se quiere, ¿no? Porque la, la mirada del alumno o la mirada del profesor al alumno en clase, eso para mí no tiene ninguna, ningún sustituto posible, ¿no? Eh, un holograma no lo va a poder sustituir, ¿no? Esa, ese contacto físico. Ahora, claro, lo que esto ha generado ha sido muchos retos de los, los profesores. Eh, ahorita ya están más acostumbrados, pero al comienzo fue duro, ¿no? Tratar de, de, de pasar tu esquema natural a la, a la, al esquema virtual, ¿no? Tienes que eh, cortar cada cierto tiempo, tienes que utilizar otras estrategias, tiene que ser dividirlos en grupo, eh, una serie de, de herramientas y metodologías que existen para un poco aligerar la, el aprendizaje. Tiene que haber un contacto directísimo con los estudiantes, mucha participación de ellos, los tiempos que te tomaba dictar este, simulación en eh, una clase presencial que te va a tomar dictándolo virtualmente, ¿no? Este, pero eso que supone efectivamente no debe distraer la atención más global digamos de las universidades de decidir si quiere ser estar virtualizada en esencia o no no nuestra apuesta es porque no yo creo que lo que dice José nuestro rol es formar ya pues la formación nos da no se da solamente dentro de la clase nosotros intentamos formar a los chicos generando clínicas jurídicas no hay una clínica de libertades informativas que maneja Andrés Calderón. ¿Se puede hacer virtual? Sí, pues, pero es tranca, pues. O sea, no, este, creo que la riqueza de la clínica es generar una mística, se va a hacer igual, pero creo que la mística se ha generado porque lo, la, la gente está en contacto, ¿no? Hay una clínica ambiental, una clínica penal, en fin, cosas que están saliendo, este, o eh, producto de la interacción, de la interacción de, de tocarse, ¿no? Eh, y yo, yo creo que eso es bien, bien, este, bien formativo, ¿no? Yo no si, si yo tuviera que decidir, <risa> hace un ratito me preguntaron, ¿no? yo preferiría que, claramente una educación presencial, ¿no? Este, ah, no, ah no, el número de gente que, que prefiere una educación presencial en la encuesta. Ya, ojo, ojo, eso no, esto no significa que la tecnología no importa, o sea, no, de claro. pronto habrá clases que sean a distancia, o sea, yo vivo cerca de la universidad, feliz, pero... Pero claro, o sea, no es tampoco tan eficiente este, con, con todos los problemas que tenemos de tiempos y tal. O sea, yo, yo creo que se pueden complementar, pero mi punto es que la esencia para mí es presencial, ¿no? O sea, sí. Eso. Ok. Este, Pipe, creo que tú tenías una pregunta que querías compartir con el panel. Sí. Eh, yo quería... O sea, quizás ser un poco más ácido con estas. O sea, cuestionar un poco es la prevalencia de este enfoque eh, temático, ramático de la currícula en las escuelas de Derecho, ¿no? Y quizás con Óscar varias veces hemos conversado, ¿no? Sobre que en la, al menos en la Católica, había un curso por cada capítulo del, del Código Civil, ¿no? Y, claro. o sea, ¿hasta qué punto eso responde? a lo que hoy en día se necesita de los abogados, ¿no? y, y, y digo, se necesita porque puede ser un cliente que puede ser desde una corporación hasta un ser humano con un problema, o de repente alguien que va a ocupar un cargo público, y ese ese conocimiento jurídico, ¿no? que en realidad es la base, o sea, eh, la primera pregunta es, ¿hasta qué punto es un licenciador para un egresado de alguna universidad? por un año más ligado a lo que ha compartido José, tiene que ver con o sea, ese tremendo cambio que ha habido en la dinámica de, de, de producción y consumo de información jurídica, ¿no? Porque antes, la, antes de la era digital, bastaba que tú sepas que existía una norma como abogado, digamos, en los 70s, y eso te daba una llave, ¿no? Era la llave de la biblioteca y tú diciendo que esa norma existe, ¿no? Aportabas valor a un cliente, ¿no? Pero hoy en día cualquier persona puede encontrar la norma en Google, ¿no? Entonces, lo que ha cambiado sí, en esencia es la dinámica como se accede al conocimiento jurídico que está mucho más disponible para todos. Y si es así, o sea, ¿por qué la currícula universitaria sigue estando estructurada fundamentalmente sobre, sobre las distintas ramas? Por eso es ese enfoque temático-ramático. Y no tanto en los skills, ¿no? Donde, donde en otros modelos lo que hay es que ese legal expertise es solamente la base, pero sobre eso empiezas a tener cuestiones tales como la gestión de proyectos, la capacidad de, de diseñar, ¿no? por supuesto también la tecnología, pero antes que la tecnología o sea, hay otros aspectos, ¿no? como los procesos, ¿no? o sea, y, y más aún ya la, la, la innovación, ¿no? como la cúspide de la pirámide. Entonces la pregunta va más que todo para, o sea, para, para repensar esa currícula, ¿no? y por otro lado ya sobre ese cambio en la dinámica de consumo, no, no sé qué, qué, qué, si, si aún así digamos, el, el, el corazón civilista de, de, de, de, de Ceci... Eh, Sí, a flote, no sé. Lo planteo para generar una, un, un poco de sazón. Y ají a la conversación. Está bueno la ají, está bueno. Bueno, no, perdón, ibas a decir algo, eh, creo, ¿no? Dale, dale, dale. Sí, pero, Sí, Felipe cuando dijo lo de Google también dijo, me hizo recordar algo que decimos nosotros en el equipo, que como saben ustedes es multidisciplinario, entonces no solo estamos abogados, sino ingenieros de diferentes ramas, contadores, bueno, entonces, lo que nosotros decimos es que el docente en general, y creo que la universidad, lo que tiene que ser consciente es justamente de que ahora el conocimiento está a un clic de distancia, ¿no? Entonces, el, el profesor lo que debería hacer antes de ir a su clase, por ejemplo, si va a hablar ese día de expropiación, en realidad, es googlear expropiación porque ya sabe que eso es lo que va a hacer el alumno de todas maneras, entonces, el, el, el, la forma como, como antes se venía enseñando, que era puramente conocimiento, y como que el docente viene con toda la sapiencia y te dice absolutamente todo, eso en realidad ya se transformó, porque justamente ahora la información está mucho más accesible. Por supuesto que también podemos pasar horas diciendo, claro, Angélica, pero luego tenemos que verificar si la información es exacta, es correcta, etc. Pero, digamos que en primera mano ya está la información ahí. Entonces, nosotros como equipo estamos más en la idea de que el, docente, el rol del docente dejó de ser como transportador de conocimiento y pasó a ser más como facilitador, para esto que nosotros le llamamos facilitador de aprender a aprender. Un guía dentro de las habilidades que el alumno tiene que lograr tener, o incluso de los propios conocimientos, pero ya no bajo la perspectiva de que él es el gurú y me trae todo el conocimiento, este, como quizás tradicionalmente lo hemos visto, ¿no? eso, eso me recordaste, Felipe, solamente agrego eso. Yo tenía una pregunta, aprovecho que estoy de, de anfitrión para meter mi pregunta antes que el resto. Eh, ¿Es cierto que el, que el acceso al conocimiento es, es cada vez más fácil? Uno puede encontrar este, todas las normas y todos los modelos de contratos que quiera en internet. Pero este, yo quería retomar un poco lo que decía Pipe, ¿no? O sea, eh, siendo que es tan fácil acceder a la, a, a, al, al conocimiento, este. ¿No creen ustedes que más importantes son los skills, digamos, en la forma de entender ese conocimiento, saber qué dice ese artículo? Porque yo puedo encont encontrar el artículo, copiarlo, pero de repente no entiendo qué cosa es lo que hay atrás, o, o cuál es la historia del artículo, o qué es cuál es el problema que está tratando de resolver. Y justo se me vino a, a, a la mente una, una estadística que conversaba con un amigo hace poco que está lanzando una plataforma de contratos en Internet, que él había encontrado que el Perú es el país número uno en Latinoamérica en la búsqueda modelos de contratos. Eso quiere decir que muchas personas este, no llaman al abogado, sino que entran a internet y buscan modelo de contrato de arrendamiento y hacen copy-paste y no saben si es un contrato de Honduras o de Lima o, de, o si está bien, o si es del, del siglo pasado o de, o de ayer. Entonces, eh, ¿qué, qué, qué, qué, ¿qué impresión les genera a ustedes este, esta, esta diferencia ¿no? entre el contenido del texto puro versus el skill de saber entender qué cosa es lo que hay atrás. A ver, no, bueno. solamente, los, no, solamente, no solamente los empresarios o no, no abogados, los abogados también son los primeros a buscar a los modelos. Claro. Este, Abel, sobre tu pregunta y la de la de Felipe que le puso su ojicito ahí este, a ver, yo yo creo que no hay que confundir información con conocimiento, ¿eh? O sea, uh -huh. hay información, eso no significa que haya conocimiento. Correcto. Este y claro, Correcto. mi corazoncito de civil no significa pues que los chicos me van a saber de paporretas y la condición potestativa del deudor, este, es, es permitida o no, o sea, para eso no, pues, no. <risa> eso no es enseñar <risa> civil. ¿Qué pasa, <risa> No, no, no. Este, es que yo sí, yo sí creo que es la esencia de la estructura, pero no porque te, tengas que saber de memoria qué dice la norma de lesión y cuál es la desproporción que hay de, de lesión para saber si con estado de necesidad puedes resistir o no. O sea, esto no pues. O sea, el, el, el, el, digamos el propósito es que al chico le suene que hay un problema y que luego busque en su código qué va a saber, cuál es la proporción ahorita. Yo, hasta, hasta yo me olvidé, ¿no? Este, en realidad, lo, lo que tiene que saber el chico es entender el por qué. O sea, por qué la regla de error hace, ha, ha hecho que el, que el regulador civil, que es un regulador básicamente liberal, tenga que hacer un balance en la protección de, de interés. Porque de un lado no puede propiciar la negligencia, pero por otro lado, este, tiene que generar... Eh, digamos, proteger la confianza que ha generado la conducta de otra persona. Es así como tú tienes que estudiar el error, ¿no? Ah, el error es, debe ser esencial y conocible. Ya está bien, pues, pero ¿por qué tiene que ser esencial y conocible para hablar, no? Este, entonces yo, yo creo, en mi modesta opinión, que esa es la, la idea de enseñar la estructura del derecho. Por, es, es como, en el fondo es como la matemática, o sea, la matemática de tanto la repites o sea, si no, si no haces ejercicios de matemática no se te va a quedar, entonces, esta manera de, de, o sea, creo que el, el, es, es, la importancia del civil no es para que sea civilista, es para que tu, tu cabeza tenga como el, los muebles bien acomodados, o sea, creo que te permite este, razonar. Entonces, si yo voy a ser tributarista, yo tengo que estar entrenado a razonar, para razonar. Este, no sé, e, y eso en cualquier área del, del derecho, ¿no? Este, y, de, de, y de nuevo, tampoco me interesa que me expliquen las 400 teorías de la causa, eh, quedó más dijo tal cosa, el otro, si no, está bien, o sea, yo, yo les invito a ustedes a hacer un ejercicio, pregúntenle a cualquier persona que sea abogado, que no sean ustedes, si saben qué cosa es la causa. Les, les hago una apuesta, o sea, yo pensaría que el 20% les va a decir algo cercano, porque no nos lo enseñaron bien. Pero cuando, cuando sí el estudiante puede encontrar una conexión entre la teoría de la causa y un problema real, ¿y por qué sí si es importante? importante que los contactos sean causales, ahí la cosa va a cambiar, ¿no? Entonces, este, yo no creo en, en los paradigmas o, o, o en los prejuicios, o es sea, decir, ah, si, si tu universidad enseña 12 civiles, es una cochinada la, la formación. No, depende cómo lo enseñes y, y con qué propósito, ¿no? Ahora, basta eso, nada que ver, ¿cómo va a bastar, no? En nuestro caso sí hemos apostado por una educación que si bien dura seis años, hay un año entero de números, ¿Por qué? Porque el chico tiene que tener idea de cuáles son las consecuencias económicas de las decisiones legales. Ah, bueno, y se va a tener que remangarlo las manos, los brazos o la ropa para chambear con los economistas estudiando macroeconomía. O sea, piña, pues. Piña, Porque, Pero no por eso voy a sacrificar el civil, o no por meter tecnología voy a sacrificar. entiendes? Es como, es, es bien tranca armar este rompecabezas. ¿Y cuántas veces nos habremos equivocado? M millones. Por eso que debe haber una revisión periódica de, de hacia dónde vamos. ¿no? Pero bueno, en fin, esto va para largo, ya me podría quedar. Hasta la <risa> sí. solo, solo quería comentar lo que dice Ceci. Eh, sí, eh, o sea, solo un chiquito, Ceci. Yo creo que es bien importante eh, lo que acabas de decir, y además de eso, ver que las propias realidades, ¿no? De las de las facultades de derecho, es decir, cuáles son los perfiles. Files y las propias especialidades de esas facultades. Entonces, eh, claro, nosotros estamos por el tiempo y todos estamos diciendo como que ideas en general, pero vamos, cuando tenemos que hacer el trabajo de, de hacer modificaciones de, de planes de estudio, es, no, es, no es un trabajo ligero, ¿no? no, no. El, el tener que sacar un curso para meter otro. Es, es justamente un trabajo súper arduo, entonces, eh, y, y ya dependerá pues, de la propia universidad y de su propia, yo creo que de su propia naturaleza, y qué es lo que quiere, cuál es el valor agregado que le quiere dar, de acuerdo al perfil del estudiante que haya identificado, y al perfil del egresado, perdón, que haya identificado como objeto, digamos, ¿no? Este, eso, eso, sí. Mira, no, no, no, no, no, no. Acá tengo un par de preguntas con Ají, Acá tengo un par de preguntas con Ají. Este, En el chat. La de los smart contracts. Esa sí. pregunta es buena. Pero es que ahí está, pues. O sea, miren, ustedes van a haber escuchado estas discusiones tremendas entre, de, de ahorita por el COVID. Oye, oh, los este, eh, arrendatarios arrendatarios de los locales comerciales que están cerrados porque la ley dice que están cerrados, ¿deben seguir pagando la renta sí o no? Ah, bueno, nos agarramos a golpes acá y hay discusiones en favor y contra. Exactamente. Ah, perdón, un paso antes. Y en esa discusión no solamente hay razones jurídicas, sino obviamente económicas, éticas, etc. Exactamente esa es la misma discusión que van a tener mis chicos cuando tengan que discutir un smart contract. O sea, a mí no me interesa que les... Yo no sé cómo funciona un smart contract, me han contado más o menos, no tengo la menor idea. También, yo quiero que mis chicos aprendan eso, sí quiero. Pero ¿qué quiero que aprendan? ¿Cómo funcionan? O, además de cómo funciona, cómo redactar, cómo usarlo para solucionar un problema, ¿qué vas a decir? O sea, tú puedes decir, oye... Si pasa tal cosa, automáticamente yo hago que, no sé, yo te he alquilado lo de carro, no sé, y si no me pagas, automáticamente tu llave deja funcionar. O sea, esa es una discusión, o sea, eh, bien interesante desde el punto de vista filosófico también. Más allá de cómo opera, o sea, ese es mi punto. Cuando dicen, ¿cómo preparo al chico para, para aprender Smart Contracts? No solamente saber cómo funciona, sino qué quiero hacer con eso para que funcione, ¿no? Entonces, de ahí que yo insisto que lo que más necesitas es formación. O sea, si después lo haces en un... Yo, yo sí lo voy a enseñar, ¿no? O sea, obviamente a mis chicos, pero si no se los he enseñado, tampoco me... O sea, prefiero hacerlo, lo voy a hacer, pero no me parece eh, de vida o muerte. Me parece más de vida o muerte que el chico pueda pensar y que pueda razonar. De repente se mete un curso, le enseñan en Smart Contracts y se vuelve un tigre, pues está bien. Y si lo puedo hacer en la universidad, mejor. Pero no lo voy a hacer si el chico no está en capacidad de entender lo que eso significa, ¿no? Entonces, esta pregunta es tan buenas porque de, de esto va, de esto va la discusión, precisamente. Este, yo, yo quería lanzar un, una, una, una pregunta para, para, no sé, quién se anime a responderla, que es, tiene que ver con una de las cosas que, que se viene comentando mucho y que hoy en la mañana en este... Lo volvió a decir Marcoen que es el derecho dejó de ser solo de abogados. Y yo, yo, creo, yo, yo creo mucho en esa frase también. Y lo, y lo digo, ¿por qué? Porque empieza, y lo estoy notando, yo estoy dando un curso ahora en la, en la, en la, en plegado, en la Universidad de Lima, y el curso se llamó justamente Abogados del siglo XXI. ¿no? Entonces quería, la idea era un poco enseñarles nuevas tendencias de cosas que están ocurriendo. Y lo que me he encontrado es que es un grupo de chicos que muchos no quieren ser abogados, o sea, que estudian derecho porque... Les parece importante tener las nociones básicas que comentabas, por ejemplo, Cecilia, del derecho, pero quieren dedicarse, por ejemplo, a ser legal project managers o a sea, ser este, diseñadores legales, ¿no? O sea, legal design thinking aplicado o design thinking aplicado al derecho, ¿no? Y no encuentran esos espacios en la educación legal de sus facultades o de sus... ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿creen ustedes que el derecho dejó de ser solamente de abogados? Bueno, mira, en el caso de la maestría en finanzas y derecho de, de San, eh, cuando eh, salimos con esta maestría, el 90% de nuestros alumnos eran abogados. Pero hoy día, el 40% son contadores, ¿no? Que quieren entender el derecho para aplicarlo en su día a día y aplicarlo bien y generar valor en su cliente, ¿no? Entonces, eh, y claro, y por supuesto, como es una maestría en finanzas y derecho, tenemos a los abogados que, que tradicionalmente eh, no teníamos eh, enseñanza de números como ahora lo está haciendo la Pacífico. ¿no? Entonces, pues si quieres aprender de números y ver estados financieros y entenderlos, y poder hablar con tu cliente de su problema financiero y cómo va a enfrentar. Eh, o cual contrato eh, para entender la realidad de tu cliente, pues tienes que aprender de finanzas, obviamente. Y entonces, sí, el derecho, y, y además en mi propio caso, que es lo que, que es lo que les he contado. O sea, yo estudié derecho y nunca quise ser abogado, y de hecho no lo soy. Pero si me buscan en el cal, van a ver que. Estoy habilitado. Una de esas cosas para que uno dice. ¿Pagas tus 15 soles al mes o no? Acá teníamos una pregunta sobre los colegios de abogados, justamente. ¿Qué papel deberían cumplir los colegios de abogados para cambiar el chip de la educación legal? ¿Tienen un papel actualmente? ¿Deberían tener? Ah, bueno, Angélica, dale, dale. <risa> bueno, en general, eh, los colegios de, profesionales en el Perú deberían tener una mayor participación, presencia, cercanía, eh, estar ahí con sus respectivos profesionales. ¿no? Y el, el colegio de abogados pues, no es la excepción. ¿no? De, eh, a diferencia de otros países, vemos que en muchas ocasiones, no sé, nos colegiamos y en realidad mayor contacto con el colegio de abogados creo que no tenemos, ¿no? Eh, por ahí que nos llegan los correos electrónicos, pero no hay esa necesaria vinculación. Y digo necesaria porque una vez que nosotros salimos ya del pregrado de la universidad, en realidad la siguiente institución que, que, que debería justamente agremiarnos y en conjunto ir armando este tipo de, de, de ideas, digamos, ¿no?, es justamente el colegio de abogados o los colegios profesionales. Pero como reitero, este, lamentablemente en el país los colegios profesionales no tienen esa, esa, ese grado de participación, eh, a, a excepción, y sí, sí vale hacer la, la mención, del sector de salud, que sí están bastante mm. más eh, coercionados, han desarrollado, incluso ellos empezaron sus, sus temas relacionados a los procesos de acreditación de calidad educativa, mucho, con mucha mayor anticipación incluso que el sistema nacional, bueno, en fin. En el, el tema de, de salud sí están bastante más este, relacionados, ¿no? Ahí, yo sí, yo sí discrepo un poco de... Este, yo eh, mentiro, que y, Ah, perdón, lo siento, no sé quién estaba hablando. Ah, perdón, Paulo. No, eh, no, no yo, yo, yo solo iba a decir que los colegios profesionales eh, no son la excepción a la crisis de institucionalidad que ha tenido este país, ¿no? Y entonces, también se han visto afectados por ello, ¿no? Y entonces, son instituciones hoy día eh, eh, muy venidas a menos, lamentablemente. Adelante, Cecilia. Sí, no, yo lo que quería decir era que en realidad es verdad lo que tú dices, Paulo. así ¿ah? es tremendo, ¿no? Este, eh, eh, Pero más allá de eso, ¿ah? yo, yo si no, no, no creo que deban tener un rol... O sea, puede... A ver... Pueden tenerlo, sí, pero no deberían. O sea, yo, yo en eso, eh, creo que para, para que un colegio profesional funcione bien, es un gregario que yo no tengo. Yo tengo este espíritu de comunidad con mi, con, mi, con, con mi universidad de origen y con la universidad en la que intento ayudar, ¿no? Entonces, la verdad es que no, no creo, no digo que se van a prohibir, ¿eh? ojo, ¿no? me parece que puede dar un montón de beneficios y, y pienso que los colegiados ahorita la, este, pueden gozar mucho de esos beneficios si lo quieren y tal, pero no debería, o sea, yo no me siento representada, digamos, por eso, eh, no, no, no, creo que, que pueden existir, pueden existir, pero que sea obligatorio colegiarse para ejercer la profesión sí me parece absolutamente, este, no sé, equivocado hasta filosóficamente, porque creo que, que no, no hay razón alguna que nos deba obligar a congregarnos en, a, en torno a una, a una comunidad. ¿no? Eh, entonces eso, yo creo que... Sin embargo, Cecilia, eh, no olvidemos que en el caso particular del Colegio de Abogados, tiene un montón de atribuciones sumamente relevantes para la sociedad. Designa a una persona que forma parte del consejo tal, tiene una iniciativa para generar una norma cual cosas que en estos años eh, no hemos visto. Y no hemos visto porque justamente está, eh, están inmersos en esta crisis de institucionalidad. Entonces, en lugar de agremiar y, y construir, están más metidos en el, en el, en el pleito interno como partido político de los últimos años. Tenía un par de preguntas. Sí, este, de Adriana a ver, Ta... si sí, sí, sí, sí. Y de ahí pasamos con las Adrianas que están no, levantando no, la mano también, este, que las estoy dejando no, medias abandonadas. Si me me justamente, justamente este, no sentirnos representados, ¿no? Es lo que debería preocuparnos. Porque Por... lo que trataba de mencionar hace un momento era que en, en, en otros países, en realidad post eh, la universidad, luego del pregrado, quienes están a cargo de la certificación y la recertificación de los profesionales que ya egresan, justamente son los colegios profesionales, pero porque sí existe esta cercanía y, y, y, y, y como que el solo hecho de decir no nos sentimos representados, yo creo que sí nos debería llevar a no deberíamos sentirnos representados por algo que congrega, que es el Colegio de, de, de Abogados, ¿no? Yo, yo entiendo que hay muchos esfuerzos que se hacen, pero me parece que todavía son insuficientes, ¿no? Uh -huh. Sí. Tenía, tenía, gracias, este, Angélica. Tenía a Adriana Paredes que tenía una pregunta, y a Adriana Tapia. No sé, no las estoy viendo ahorita. ¿Quién quiere hablar primero? Listo, este. A ver. Gracias, Abel. A ver, yo quiero leer solo un Quiero leer una frase y si esa es la pregunta. No sé en qué momento... Perdón. Eh, ahí voy. No sé en qué momento me ha empezado a dar más ansiedad la universidad que la pandemia una universitaria en Twitter. Me genera ansiedad y estrés no ser lo suficientemente productivo en la universidad. Eh, otro alumno dice, tengo la misma concentración que una meba de, desde hace 40 días. Mi pregunta es, eh, dice además la OMS que por la pandemia eh, un, el doble de la población va a tener de lo que se, vaya, se había proyectado va a tener problemas de salud mental durante, este, durante esta etapa. Mi pregunta es, ¿qué, estamos, qué están eh, haciendo desde las universidades para atender esta situación? ¿Cómo, eh, ¿Qué han planteado? ¿Qué propuestas? ¿Qué espacios tienen para los alumnos para hacerle frente a esta situación que es una realidad? y que está pasando, y, y que seguramente también va a afectar el, el, cómo se desenvuelve el alumno en la universidad. No sé si académicamente, pero por lo menos ahí creo que hay una, eh, también una labor desde la universidad para poder ver esta situación. Eh, Adriana, yo te agradezco la, la pregunta, es recontra, pertinente, más allá del COVID. Yo no sé si ustedes saben que los índices de de estudiantes con algún tipo de problema psicológico han aumentado en los últimos años considerablemente. Esto está medido, no solamente en el Perú, en el mundo en general. Eh, entonces, bueno, yo puedo hablar, por, por mi caso, hay un departamento de ayuda psicológica bien potente en la universidad, más antes del COVID, que ahora obviamente está más reforzado. Eh, yo, yo creo que nada de esto se va a manejar, no solamente en la universidad, en cualquier espacio de nuestras vidas sin empatía, ¿no? O sea, yo tengo una llamada, he tenido una llamada estos días, y tengo una mañana con un estudiante cuyo familiar está muy enfermo, ¿va a solucionar su vida? Porque yo hablo, o sea, no, pero, o sea, es el momento de escuchar y, y evidentemente las personas más preparadas de la universidad para ayudar, eh, no digo terapéuticamente, pero por lo menos dar un apoyo emocional están totalmente activadas, ¿no? ya en lo académico sí se han tomado medidas, claro, sí se han tomado medidas, como retiros de cursos eh, sin costo, fuera de plazo, que no afecte tu, digamos, hay un mínimo de creditaje que hay que llevar cada semestre, bueno, que se supere, mejor dicho, que se baje de, de, de ese mínimo, no pasa nada, que no sé, que si te jalan ese ciclo eso no va a entrar en tu ponderado, que algunos cursos están pensando postergarlo para después, por, por el acceso a la tecnología sin que eso afecte o te retrasa, o sea, hay un montón de, de cosas que se ha tomado, o sea, medidas que se han tomado en mi rectorado académico para atenuar ese estrés, ¿no? Entonces, este, me siento insegura en el curso, profe, me estoy matando, no, retírate, pues, pero me puedo retirar, pero retírate, ya, ahorita no es el momento de generar más estrés a esta situación, entonces, por ahí está tratando de ayudar, o sea, no sé qué tanto resulte, pero al menos algo se está tratando. Yo creo que todas las universidades en general están así, tomando medidas así, ¿no? Sí. Gracias. Adri, tenías una pregunta sí. tú también. Adriana sí. Paredes. Gracias, a él. Este, Gracias, Cecilia, Angélica, Paulo, José, que se han dejado nada de razón, fue interesante. Lo que han dicho cada uno, he podido recoger ideas de todos. Y lo que tengo es una idea que creo que nos lleva a dos preguntas. Este, creo que de cara, por lo menos, al corto o mediano plazo, no tenemos otra opción que yo no diría innovar, sino tecnologizarnos o hacernos tecnológicos porque va a ser, creo, la única manera de poder no solo este, prestar el servicio de educación o acceder al servicio de educación, sino prestar N servicios que antes se brindaban eh, de manera presencial como el, este, eh, el servicio legal este, y otros, muchos otros. A lo, que, a lo que voy es mi primera pregunta, si es que, como vemos que eh, la crisis, por ejemplo, de las oficinas en este momento, del arrendamiento de oficinas, porque no existe el tema de la seguridad, no solo del empleador que le da temor asumir la responsabilidad de la salud de sus colaboradores. También me imagino que en el pregrado y en el posgrado hay un temor de asumir la responsabilidad por la salud de los alumnos, ¿no? Hay medidas que tomar, etcétera Entonces, como digo, en un corto, mediano plazo, no veo que vayamos a regresar a las aulas pronto por lo menos. Entonces, ¿cuáles son las medidas a tomar de acá en adelante para mitigar ese tiempo que nos queda por delante porque no tenemos de otra, nos guste o no. Y la segunda es, queramos o no, este, el impacto de esta pandemia y cómo, la estamos, cómo nos estamos adaptando finalmente. Finalmente, quien sobreviva va a ser quien se adapte mejor. El impacto va a recaer en los alumnos o en los estudiantes que están cursando ahorita el pregrado o quienes estén cursando ahorita la maestría. Creo que los vamos a ver en dos o tres años cuando, cuando terminen la carrera o cuando terminen la maestría. Y creo que siendo realistas, y que ya lo comentaba Pablo, que me, me pareció súper clave cuando dijiste, ese, este, mencionaste el tema de los notarios, por ejemplo, que es para mí también un tema crucial. Yo no creo que de acá a dos o tres años la profesión vaya a ser lo, la misma que es hoy. Porque la profesión que es hoy no es la misma que era hace tres o cuatro meses. Entonces, no cabería ir replantear la finalidad de la educación legal con miras a esta nueva profesión o a estos nuevos, digamos que no profesión, pero ya no va a ser una, una, una profesión este, de una sola cara, sino va a ser multifacética. No deberíamos replantearnos la finalidad de cara a esta nueva profesión multifacética. Esas son mis dos preguntas. Gracias. Para, para quien quien pueda, ¿Quién se anima? ¿Quién, ¿quién se anima? <risa> esta difícil esta pregunta, ¿no? Yo ya hablé un montón. ¿no? Bien la profesora. Da <risa> igual. José. Creo que José está súper animado. José. Sí. sí. <risa> Oh, yo puedo hablar, pero no soy necesariamente la persona que va a responder mejor, porque en, este, en estos temas, de nuevo, yo vuelvo, vuelvo sobre lo mismo que ya comenté, ¿no? O sea, yo creo, primero que efectivamente, ¿no? la profesión eh, está cambiando aceleradamente, ¿no? Y, y, y las, los expertís que se van a, específicos que se van a requerir, pues se tienen que se tienen que ir, o sea, la, a lo que voy es, las universidades tienen que tener una flexibilidad y una capacidad de, de reaccionar, que, que, bueno, no necesariamente han tenido, pero que, que bueno, ahora este, van a tener que desarrollar porque, efectivamente, el futuro nadie lo conoce, pero se viene, este, efectivamente, como decía Abel, a la vuelta de la esquina. Entonces vamos a tener que adaptarnos muy rápidamente a eso. Y tenemos problemas que venimos enfrentando no de hace tres meses, sino de hace años o décadas, que son, eh, que están vinculados un poco a lo que decía Felipe, que, que yo no estoy de acuerdo en el tema que, eh, que hayan demasiados cursos de lo mismo. O sea, yo creo que más bien el problema eh, viene por el tema de, de no haber logrado encontrar la dinámica para integrar todos esos cursos en torno a... a algo que suponga eh, para los alumnos eh, la posibilidad de ofrecer valor eh, claramente, ¿no? porque les cuesta mucho trabajo integrar los 11 cursos necesarios de Derecho Civil en algo, que sea, este, en algo que sea una propuesta de valor tan pronto salen de la universidad. No saben cómo utilizar ese conocimiento, no, no, no en todos los casos, ¿ah? porque hay, hay gente excepcional que, que tiene esta intuición o hay... Eh, formas de ejercer el derecho donde eventualmente no necesita. Yo estoy hablando eh, muy sesgadamente desde mi, desde mi burbuja de abogado este, eh, de, estudio de, de, de un estudio, no, de, no, no desde, un, desde la posibilidad de ser un juez o de otras, digamos, otras este, formas de ejercer el derecho. Entonces, yo creo que... que la capacidad de las universidades, de nuevo, tiene que centrarse, o el core de las universidades tiene que centrarse en formar y, y, y tener la flexibilidad, los mecanismos, los canales para poder ofrecer a los alumnos eh, las herramientas para poder, a, que se puedan adaptar fácilmente a estos nuevos requerimientos. Pero no creo que en aras de ofrecer eso, puedan y deban sacrificar lo que es lo más importante. El profesional se forma en el tiempo. Una, un chiquito que tiene 18 años no puede llevar en un año todas las materias del Código Civil que necesita para poder después salir y, eh, como decía hace un rato, dar asesoría a la fiduciaria. No puede, no es viable, por lo menos no es viable ahora. No sé si dentro de... Dentro de cinco años estemos en la Matrix y nos puedan hacer un upload de, del conocimiento, y ya simplemente sabemos este derecho, ¿no? Pero ahora no es posible. Ahora hay un proceso paulatino, progresivo, además, donde cada bloque te permite ir preparándote mentalmente para poder enfrentar el siguiente. Y es un proceso este, paulatino de maduración. No, no ocurre de la noche a la mañana. Entonces, yo sí creo que estos cursos tienen que ir dándose en el tiempo. El gran desafío está en cómo integrarlos en torno, como yo decía, en algún otro lado, en torno a un proyecto, ¿no? La posibilidad de eh, ofrecer la capacidad del alumno de enfrentar un proyecto, de poder responder a una necesidad concreta, pero no sacrificar, digamos, lo anterior para poder este, dar lo, lo segundo, ¿no? O sea, la, la etapa formal, Formativa es fundamental. Y si el futuro depara que no tengamos notarios y que tengamos que manejar todo digitalmente, bueno, bueno, ahora será, bueno, mal, mal la vida de los notarios, ¿no? Pero lo manejaremos, o sea, si, digamos, vamos a poder enfrentar ese tema o manejar los smart contracts y todo lo demás si tenemos la formación. Yo no sé si alguno de ustedes ha tratado de programar en, en, en un open source estos smart contracts. Contracts por ahora, pero yo, yo me metí a hacerlo. El otro, bueno, ya hace un tiempo, y, y cosas muy básicas que estaba metiéndome a aprender, pero en realidad, digamos, lo fundamental no está en poder ser un operador de código, sino está en tomar, en poder tomar una posición respecto de cómo vas a, pro, cómo vas a este, enfrentar la regulación de ese contrato, cómo lo vas a plantear, va a ser así o pasar sea, y cómo lo vas a interpretar, cómo se va a interpretar. O sea, van a haber debates y discusiones de todas maneras. Entonces, bueno, no, no, no sé si he respondido tu pregunta, pero, digamos, desde mi perspectiva, lo que, lo que yo siento que la universidad debe hacer es preocuparse en lo que decía Cecilia, Angélica y Pablo, ¿no? No en atender, si es que, y no preocuparse en si en el futuro van a haber notarios, o si en el futuro, este, eso es, digamos, eso es algo que, se, digamos, que es secundario, ¿no? Lo, lo primario, lo principal, lo primordial es la formación. Genial, gracias, José. Este, si me permiten, como para ir cerrando ya, si, este, ya son poco más de las nueve. Eh, yo quería, eh, de repente, compartir con ustedes un par de conclusiones que me estoy llevando yo de esta reunión. ¿no? Eh, una es que la universidad tiene un rol muy importante en lo que son los fundamentos del derecho y, del, y de los principios que deben guiar nuestra, nuestra, nuestro razonamiento, Jurídico, cuando trabajamos, con, cuando salimos a trabajar, ¿no? Parte de esta, de esta formación de los fundamentos está muy alineada al saber razonar, al saber pensar, al, al saber encontrar los problemas y las soluciones. Este, pero también me llevo de esta reunión el hecho de que este, las universidades también nos tienen que, tienen que enseñar a, a seguir aprendiendo, porque este cambio que estamos viendo hoy este, no va a parar los cambios van a ser permanentes y cada vez más rápidos, y yo creo que los abogados, este, inclusive los adultos mayores como yo, debemos estar este, permanentemente aprendiendo, ¿Por porque si dejamos de aprender y de mantenernos actualizados, no vamos a, a, a poder este, aplicar ni los principios ni el razonamiento. Les quería agradecer a todos, este, antes de, de terminar, los dejo eh, con Oscar Montezuma, eh, que es organizador de Legal Hackers para las palabras de cierre. Muchas gracias a todos por su participación y a los cincuenta y tantos este, participantes que han estado un poco más de una hora y media escuchándonos. Muchas gracias. Gracias a todos por, por, por asistir, por participar, a los también. Gracias por, por esta discusión tan interesante de un tema que es, no es el futuro, es el presente. Y, y invitar a todos a, a seguir sumando. La idea desde Legal Hackers es. Crear la comunidad más grande de profesionales que estén interesados en la intersección entre el derecho y la tecnología. Y invitar a que nos sigan a través de nuestros canales. Eh, creo que esta iniciativa que hemos venido promoviendo desde hace algún, ya van a ser dos años casi. Eh, ha ido nutriéndose de gente que se está sumando a los webinars. Hemos tenido webinars con, de distintos temas. Si quieren proponer temas también, si quieren sumarse a, a apoyar en la organización, es una comunidad totalmente abierta. Eh, neutral, con el enfoque académico, así que la idea es un poco convertir a nuestro país en un hub de innovación Legal ¿no? Y, y creo que eso solo se logra con el aporte de todos, ¿no? Así que, eh, nada, genial. Muchas gracias por estar acá y los invitamos a que nos sigan por nuestras redes, en Facebook, en LinkedIn, en todos lados, Liga Lima of Lima, y sumándose y puedan seguir sumándose y proponiendo a los... the Miguel justo ha posteado el, en la web de de Hackers a of animando estas discusiones tan interesantes sobre el presente de nuestra linda profesión. Chao, nos vemos. Muchas gracias a todos. Oh, gracias. gracias por escucharnos. Chao, gracias. gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Sí, sí, gracias, Pablo. Gracias, gracias. Chao, a ustedes. Chao, chao. Sí, gracias a todos. Chao. Chao. Adiós.